Hola, amigo, amiga craneana. Oye, estamos bien felices porque vamos a mandar salud, un saludo personalizado para nuestro carnalazo de Tamaulipas, Edgar de Ramírez y su hijo llamado Edgar Leonardo. Todos, se... bueno, ellos viven allá en Río Bravo, Tamaulipas. Maravilla. Bandota de Tamaulipas, les pues mandamos Arriba un abrazo. Timón, de ahí en Tamaulipas son bien rockers, Sí, bien chido. Así que ya saben, un viten viten. caluroso abrazo hasta allá a esa parte noreste no, no? Este, así es de, de... A jaivas. México. Ajá, no comer jaivas eh cómo no vamos a comer jaivas amigo amiga saludo we love you adiós Pásenla la chido pórtense mal pórtese bien nos vemos en la que sigue, adiós